Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y con la ayuda de TCRD Pues vamos a continuar aquí en Paraíso Medellín Después de la última aventura que tuvimos subiendo el metro cable y conociendo los dos metro cables, Entonces hoy voy a decirle a TRC que me muestre... Eh, que me muestre lo... ¿What? ¿Qué es no? ¿Qué es no? Bueno, que quiero que me muestre los buses Patricia Fernández, tú tocó subirte a un bus, Tú, la ex esposa Mauricio Rickman, la estudiante de los seis meses de finanzas en la San Marino. Entonces vamos a ver si TRC me lleva a los buses que me quiere mostrar. Yo quiero ver cómo funciona esto en Paraíso Medellín y pues este muchacho que ha sido tan elegante conmigo y que me ha mostrado básicamente cómo funciona esto. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado, no hagan esto en la vida real, no se tiren así. Eh... Hacia el hacia el bus Ah, pero, a ver, me dijo bus No entiendo ¿What, what, what, what, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? No, no, no quiero subirme al metro ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? A ver, esperen O sea, ¿yo podía manejarlo? Bueno, TRSD es el que va a manejar Y al lado mío va El señor Goblino con ese traje tan curioso. Mira, hasta un brazo de él atravesó mi estómago. Pero ¿what? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora qué hacemos? Nos quedamos aquí en la mitad de la línea de pasar un carro. ¡Ah! Un tren nos lleva. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo se manejan las líneas acá? Antes no había trenes así en todas, ¿o sí? Yo no lo recuerdo. Bueno, creo que ahora sí vamos a los buses. ¿Sí? A ver, a ver. TRCD se conoce muy bien el, el juego, ¿no? O sea, se nota que lo juega bastante. Se lo conoce... ¿What? ¿Cómo hace ese tiro? Dios mío. No, hagan esto en el mundo real, por favor. Solo les digo que no se vayan a hacer esto en el mundo real. O un, un tren podría pasar o ustedes se podrían lastimar una pierna, ¿no? Eh, no es lo correcto. Pero... Eh, en el juego Digamos que es válido Wow, miren estos Estos buses se ven como entre antiguos Y Son interesantes, miren Es que fabricato, dice el Wow Wow, qué chévere Pareciendo esos bucecitos antiguos Ah, me dice que me suba adelante Ah, como Como copiloto ¡Ay, qué chibre! Soy copiloto con. ¡Wow! ¡Qué genial! genial. Soy tu copiloto. Bueno, ¡Wow! No sabía que se podía usar bucecitos aquí en el juego. Bueno, lástima que a mí no. Yo quiero preguntar si a los demás jugadores les pasa esto. Es decir. Ah, y allá atrás nos persigue, creo que... <ríe> creo que allá Goblino es el que va atrás, en ese bucecito cafecito, que me gusta el color, por cierto. Esto, mi pregunta es, ¿a ustedes les carga esto o realmente por el momento el juego es así, esta parte, estas carreteras, están así? Eh, porque sí, como pueden ver, no me carga totalmente, pareciera que todavía el juego le falta por cargarse todo. Pero es que él también se va cargando, es como a medida que... ¡Wow! ¡Qué chévere! Me gusta además esto de que lleven el logo de Fabricato. En verdad, algunos llevan ese logo, el de Fabricato, porque Fabricato es una empresa, pues... Muy famosa, ¿no? Y colombiana, por cierto, además. ¡Wow! ¡Qué chévere estos recorridos por la ciudad! Se ven geniales. Y allá atrás viene... ¡Ay! ¡No, Goblino! ¡Pobre Goblino! ¿Qué pasó, Goblino? <risas> Pobre Goblino se cacho Ay, qué chévere que se siente Y tiene los letreritos incluso que dice Autopista, Fabricato, Avenida Oriental Coca-Cola, Universidad de Antioquia Ay, no, qué genial Ay, ay, no, no ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ah, wow Ese TRSD, ¿cómo hace para ver tan oscuro? Porque está, Para qué no le niego, pero esta parte... Uh, se mató mi voz Ay no, miren qué chévere el TRS Aquí me dio un recorrido por la ciudad Este es el, este es el río, ¿cierto? Sí, sí, sí, ese es el río Por ejemplo aquí si sí ven que cargó Más lento las texturas eh, Y ahora sí se iluminaron Ahora sí se iluminaron Entonces no sé Qué puede hacer Dice Golino, me siento en un zip Bueno, en cierto modo es como un zip No, pero yo no sé cómo funciona la parte de los buses En Medellín, si son similares a los zip O sea, comparar y toda la cosa O todavía separan buses así como de Yo me hago una esquina y eh, un cecito Párame, <ríe> hazme caso Eso sí, no lo sé Go ¿Qué, ¿Qué está haciendo TRSD? Creo que eso no se puede hacer Creo que eso no se puede hacer Bueno, no sé por qué TRZ se volvió así. O sea, no había como un retorno, sino que él llegó y se volvió. Creo que es una ruta circular. O sea, que nos vamos a volver a donde originalmente estábamos. Pero, oiga, que. Ah, mire, mire, aquí sí ya cargo un poquito las texturas del suelo. Un poquito. Esto. Realmente el juego yo no sé cada cuánto lo están actualizando, pues curiosamente hoy, que es 21 de abril me aparece que fue actualizado no estoy tampoco tan seguro de que sí, efectivamente hoy haya sido actualizado, porque pues imagínense, la última vez que jugué fue cuando grabé el, el viaje en metro de Medellín entonces no sé <risa> no sé pero realmente esto TRC y Goblino aquí me están dando un buen, un buen tour como pueden ver por casi toda la ciudad. Entonces. Estos muchachos. O por lo menos lo que este. Mira, aquí alguien más va en el. En el metro. En el metro cable. ¡Eh! Hey, ¿Quién irá allá? Ah, mira, ese goblino. Goblino, ¿cómo se sabe las rutas? O sea, se las sabe muy bien. De verdad, muy bien. Y aquí por dónde se está metiendo. No entiendo. ¡Wow! Pero sí pareciera que se supiera bien la ruta O oh, a menos que me esté dando es como un tour por todo el Por todo el Medellín ¡No me! <ríe> ¡Wow! Miren la ruta O sea, ¿por dónde se está metiendo TRC? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Miren! Hasta está la antenita La antenita y todo ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Claro! Es que es una... ¡Wow! Sí, es de verdad una ruta difícil ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que hace TRSD! ¿Subió como un... ¿Cómo se llama esto? ¿Unas cintas? ¡Eh! ¡Todos alegres por TRSD! ¡Eh! Wow. Pero se está viendo en reversa. ¿Cómo, esto, ¿Cómo va a ser eso? No entiendo por qué se hizo. Se metió en reversa. ¿Cuál es la intención aquí de esto? Ah, es que acá la calle no tiene. No tiene salida. Pues entonces aquí con Terecedev y Goblino. Nos despedimos, amigos. Aquí con ese logro grande de fabricato. Fabricato patrociname. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Creo que Goblino me está tapando, pero no hay problema. La carne de burro no es transparente. Nos vemos en la próxima, amigos. Muchas gracias por todo. Disfruten este video, denme sus opiniones y nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias a todos de verdad.